veces, digo, en que estoy la seguir y no puedo. En esta pesadilla veo y me quedo. Me gustaría poder escapar de ellos. Estuviera prisionero de ella, que me dejara libre de sueños malditos. Que me hiciera dormir cansado un poquito, pero no hay nada que hacer, los poderes de la mente me retornan una pesadilla indecente. Voy a tratar de no pensar en nada para sacar todo lo extraño de mi cabeza. Pero algunas cosas son graves y pesan y me vuelven a llegar de la mano. Voy a tratar... De seguir y sobrevivir La tarde de encontrar el corazón